Es un día precioso en Santiago. Voy camino a San Cristóbal. Eh, vamos a ir a pedalear por el Guga. Oh. Sí, la debería poner de aquí hasta allá, para pa acá arriba. No lo he ocupado todavía y la hice hace cinco meses. Acá debería estar Noricaos. ¿Cómo va? Motivado. ¿Cómo estáis, Germán? ¿Cómo una Sí, güey. Ay, ni siquiera lo tengo comprimido. Oh. Del FIRSI no es aliente. Sí. sí. Bueno, güey, vamos a hacer... Bueno, güey, vamos a hacer... Bueno, güey, vamos a hacer una runa. Parece, estamos buscando algo que hacer... Bueno, güey, güey. Al fin un poquito de tierra. <risa> Uy, vamos chiquillo. Pesa al manurio, pesa al manurio. Vamos a tener la dirección ahí. Hansman, ¿Cómo estáis? Eh? ¿Todo bien y tú tanto tiempo? Tiempo, voy bueno, abullando los locales. Ya chiquillo, a ponerle. La carnaza. La carnaza. La carnaza. Bueno, bien. Perfecto. Eso. <risa> Ahí, ¿no? ¡Xia! ¡Woo! Oh, ¡oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Te tengo la mejor toma. Un saludo para Francisco y Mario ahí. Motivados los cabros andando en bicicleta acá en el San Cristóbal. Motivación. Motivado. Bueno. What. Uy. Ush. Ese va fuerte. le chiquillos. Oh. ¿Cómo estás? Es Buenas socio amateado. <risa> oh. ¿Está bien? Sí. ¿Dónde, ¡Oh! ¡Oh! ¿estás bien? ¡Oh! ¡Oh! wow oh, oh. ¡Claro, perro, perro, perro! ¡Perro! Uh! viene el plano y podéis frenar abajo, trata de pedirle un poquito menos de freno para que las ruedas agarren más Si hay en este habitáculo, estáis listo para irte porque está porque estáis arriba del, del eje delantero Es mejor ponerte acá y partir así y tratar de subirte uh -huh. Uh -huh. Oh. <risas> ¡Oh! Eso. Ah oh, a el perro, ¿eh? ¡Perro drop! ¡Oh, el cambio va malo! Yeah. Felipe. Un gusto, compadre. ¿Está hablando más? ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Como para el casco y para la bici Motivado chiquillo Estamos haciendo el medio tapón Pista eso se iba a volar allá Bueno Un saludo para Matías Ávila De Conce Que siga andando en bici y lo ponga bueno Práctica, esfuerzo y no rendirse nunca está el hoy Está como... Uy, te digo después, no me acuerdo cuánto he salido Es que la página la está manejando Andrés Está muy motivado Por aquí está más suavecito, mira ¡Bueno! Uh. Eso, uh. eso. Sí, lo, lo mejor es partir equilibrado Eso, eso uh. Eso Bien Perfecto uh. Bien Bien, listo, listo ¡Está ahí, está ahí! ¡Dale! ¿Estáis bien? Oh, si no te arrepentías, la sí hay. ¿Alguien más quiere probar? <risa> Calma <risa> Dale. Va, Echadito para atrás, la eso la Perfecto, uy ¿Estoy bien? estoy bien? Pero buen intento, kamikaze ver, Lo tenías listo para la otra el Para, para, para con la horquilla de vuelta, man ¿Por qué tenéis la bicicleta así? ¿Qué? La corona estaba atrás y el puente estaba adelante Esta cuestión te la armaron mal ¿Se está apuntando para acá? Este puente debería estar apuntando acá, ¿cachai? Sí, Entonces ah, está a dar vuelta Eso, bien ¡Listo, bueno! ¡Viva la horquilla invertida! <risa> Pasa harto que de repente le meten mucha plata a una recreativa Cuando deberían estar, ojalá empezando a ahorrar para la próxima Porque al final la geometría del marco no la voy a poder cambiar nunca, ¿cachai? ¿Cuál sirve como por ejemplo partir con una recreativa para agarrar como más técnico, no? Sí, pues de todas maneras Te, te apaña a ir al cerro y todo Pero si la empezáis a tratar mal, tenéis que tratar de cambiarte Wow, wow, wow, wow. Esto era más grande lo que pensé y eso que veníamos cayendo corto. Oh, cuidado. Oh, shit, ¿está bien? Oh. Me lo tiré, no gritando en el aire señor. yo. Vamos, vamos. No me están llevando. Uh. Bueno, bueno. Eso. Buena, buena. Ahí, mirando para donde el circuito. Para anticiparte. Buena. Bien, bien, bien súper bien. ¿Cómo anda, bro? Toma. ¿No No sé. Oh, hay un gap. De un camino. Cuando tú quieras. Vale. Vamos. Oh. Bacán. Matió. Bueno. Uy. Caterpillar. Qué estilo. ¿Será de 18 toneladas? Eh? No, lo, lo choro que tiene en la mini es que el sendero que así es de este ancho. Para esa tenéis que hacer una carretera. No entiendo esta cerrota, ya no, no tengo la imagen mental. Buena bueno, que... compadre. Claro. ¿Y a dónde están recaudando? No, ¿Cristóbal, Maza? Cristóbal Maza. Ya, bacán. ¿Alguien sigue para arriba? ¿No? Vamos. ¿No? ¿Qué pasa, Cristóbal? Estamos buscando el lugar donde podamos hacer nuestra donación. A ver si me envió la ubicación al toque. Ahí está. Pero esta está nueva, está apretadita. Mis peales están dando jugo. Cacha. ¡Ay, qué chiquitita! Esa la sentís como un tren. ¡Vámonos! Ahí está. Buena. ¿Cómo estáis Seba? ¿Cómo anda todo? ¿Tanto tiempo? Tanta ¿Cómo estás? Ahí está bueno. Ahí estamos. Buena chiquillos motivados. Dos, uno. En pista. Buenas chiquillos. ¿Cómo están? Sí, tú. ¿Todo bien? ¿Cómo va compadre? Sí, te Sí. Buena. ¡Oh, que se ve rica la pista, weón. ¿Cómo está, compadre? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo está ahí? Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está ahí? ¡Tomando! ¡Oh, cómo iba, buen! ¡Puro descenso! ¡Puro descenso! ¡Dale, dale! Uh. ¿Me tiro? ¿Qué categoría, ¿Qué categoría hay? ¿Y a quién le pago? Estoy listo, sí. Está listo. Está listo. Uy. Ver, <risa> déjenme hacer un poco de trampa. A ver, cambio, duro entonces. Ahí. Cinco, uh, cuatro, otro cambio. Tres, Ahí. Dos. Dos. Uno. ¡Uh! ¡Dale! dale, <ríe> dale, dale Uno. Uh. <risa> <risa> <risa> MEGA switch back, oh, wow, wow, wow, wow, ¡Hondurero! ¡Oh, oh, donde! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, bueno. Uno hermano. Buen truco. ¿Cómo estás ¿Tanto tiempo? Ahí está la inscripción. Vale. Filete. Oh, que estuvo bueno, Me tiraría de nuevo feliz. Como el socio en Villa Alemana se habría llevado esta va completa. No, cacha. Bueno, chiquillos. dónde va ahí? Es que yo parece que ahora me voy a hacer 26. Ando oh, bueno. motivado De aquí para allá puedo llegar la, a, lo, a la pirámide, ¿no? Derecho, derecho ¿Derecho? Ya, más, 26. 26. <ríe> El transporte Estoy con la camioneta vacía ¿En serio? Sí, pero no me los puedo traer de vuelta porque me voy para Talagante Yo no voy a correr porque ahora me voy Suerte chiquillo, bueno, y bacán es lo que hacen, Juan Filete Oye, buena. Chao, Bernie Este filete, bacán que estén haciendo esto no, no, palco, no, Uno, uno, uno ¿También me pidió? <risa> Plano. ¿Cómo estuvo esa descoordinación? Para ti por estar acá, dos, tres, cuatro, cuántos querís? Motivado en bon, la raja. que bon, qué alegría verte acá. Yo dije, ¿qué pasó? Oh. <risas> Uy. Uh. Dale con cuidado, compadre. Oye, comprate un casco, bon. ¿Ah? Comprate un casquito. ¿Sabes cuál es el problema grande de andar sin casco? Que todos te dicen, anda con casco, anda con casco Si tú no haces caso, el día que te pase algo, nadie te va a apoyar Porque no. todos te dijeron, anda con casco, ¿caché? Si el Guga hubiese caído sin casco, ¿crees que alguien lo habría apoyado? No no, no, no. Uno se ve sopenco, pero vale la pena Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? Motivada ¡Hala, <risa> Lala. Uh -huh. uh -huh. Oh. oh, Rock Garden oh. Wow. Oh, no, la... Nunca Es que me ha miedo entre soldar y no no. Es que el lugar de la soldadura Es que calenté mucho el material alrededor sí. de la soldadura parece. Sí, Estamos con Cristóbal Llegando a Cerro 26. 26 Ya son las 5 de la tarde